Bienvenidos todos y buenos días. Estamos muy emocionadas de estar presentando esta plática de café con CORE sobre las creaciones de los puentes de equidad. Yo soy una de las presentadoras Nicole Young y estoy acompañada por mi copresentadora, Nicole Lezen. Vamos a empezar esta sesión con interpretación consecutiva proveída por Stella Lowerman. Y también tenemos nuestras asistentes Nikki Bailey y Gisela Carrasco. Ustedes las verán en el chat o en cámara ayudándonos a traducir de inglés a español así podemos mantener un diálogo en idiomas múltiples. A este momento me gustaría Invitarlos a que se presenten en el chat y se hagan una introducción de sus nombres y de qué grupo o organización representan. Así podemos saber quién está con nosotros hoy. La plática de hoy es una continuación de un seminario web, la cual algunos de nosotros participamos la semana pasada. Entonces, vamos a poder escuchar algunas ideas de ese seminario web que fue hecha como parte de la Semana Nacional de la Salud Pública. Y después, les invitamos a que ustedes compartan sus ideas y perspectivas si usted participó en el seminario de web de la semana pasada. Ojalá obtendremos ideas de cómo utilizar esa información aquí en el condado de Santa Cruz. Nuestra sobrevista que damos de CORE, que es un, una iniciativa de impacto colectivo que Nicole y yo hemos facilitado. CORE representa las inversiones del colectivo, de resultados basados en la evidencia, algunos de ustedes quizás recuerden que empezó como un modelo de financiamiento que adoptó la ciudad de Santa Cruz hace ya varios años para los servicios sociales basados en los resultados o la evidencia. Ahora también ha evolucionado a lo que llamamos un movimiento más amplio para lograr la salud y el bienestar en Santa Cruz usando un marco de impacto colectivo. Eso es lo que representa core y después de muchos meses y muchas personas que nos dieron contribuciones, ideas, llegamos a, a estas declaraciones de misión y visión para tratar de captar qué es lo que estamos tratando de hacer tanto como fin, modelo de financiamiento y se trata de acción colectiva para crear una comunidad segura y saludable y equitativa y verán que la equidad está al centro de estas dos declaraciones y lo mantenemos en el centro en todo lo que hacemos y cuando decimos equitativo realmente queremos decir que todas las personas durante toda la vida tengan oportunidades equitativas de experimentar estas ocho condiciones para salud y bienestar. Entonces queremos decir con confianza que las oportunidades y su habilidad de, de ser, estar sanos y económicamente seguros, vivir en alojamiento estable a costo accesible, que eso no dependa de la raza, la etnicidad, el género, su estado migratorio que queremos que hayan uh, oportunidades equitativas para que todos puedan experimentar estas condiciones esenciales. Entonces, tanto como modelo de financiamiento como un movimiento, tenemos un marco para ayudarnos a identificar uh, y programas y así como financiamiento y realmente trabajar hacia lograr resultados sobre lo, uh, los impactos. Esto nos al, por lo menos es un marco útil que podemos uh, colaborar con otras organizaciones, otras iniciativas para ver cómo podemos trabajar juntos para crear estas condiciones esenciales. Y fíjense otra vez que la equidad está al centro de este diagrama que tenemos que estar dispuesto a examinar las intersecciones de todas estas condiciones, pero realmente ver cómo los individuos o las creencias sistémicas y prácticas y estructuras o perpetúan las inequidades que estamos tratando de eliminar o cómo podemos usarlas a nuestro favor para crear más oportunidades oportunidades equitativas y resultados y eventualmente este, esta plática en que está participando es, se ofrece bajo el Instituto de Core para la Innovación es un nombre nomás para decir cómo ofrecemos una variedad de aprendizaje así como el sector público, el gobierno, grupos comunitarios. Y aún tenemos miembros de la comunidad de comerciantes también. Y todo tiene la meta más amplia de desarrollar una visión compartida para aumentar nuestra habilidad de trabajar juntos, para que nuestra comunidad sea un lugar sur, uh, seguro y próspero para todos. Uh, en los siguientes meses van a haber más anuncios de pláticas de un café y estamos trabajando para ofrecer una variedad más amplia de entrenamientos, de uh, diferentes oportunidades de aprendizaje en el instituto. Bien. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Nicole Lessen, que nos dé una vista general del seminario web que se presentó la semana pasada. Gracias, Nicole. Espero que algunos de ustedes también tuvieron la oportunidad de unirse a ese seminario web, creando uh, conexiones con comunidades de todo el país que están en esta um, este desafío de ciudades y condados saludables. Gisela está poniendo en el chat el enlace. Eh, nos emocionó mucho poder asistir a esto y queríamos compartir con ustedes algo de no, que nosotros oímos y aprendimos en este seminario. Y hay una grabación de todo en este sitio web. Si usted tiene el tiempo y quiere, ahí puede conseguir más información pero también esperamos que algunos de ustedes que estuvieron ahí, que participen y nos digan lo que ustedes oyeron. Y Bien, entonces una de las cosas muy bonitas que escuchamos fue esta idea de historias de seis palabras. Cada una de las comunidades que se destacó tuvieron la oportunidad de describir todo lo maravilloso que hacen en seis palabras, lo cual es muy difícil. Pero eran tan inspiradores y tan únicos que pensamos que sería muy bonito compartir esto con ustedes y después pensar de maneras que nosotros pudiéramos hacer eso. Vamos a tocar un video del webinario que muestra las comunidades hacer esto, pero piensen de lo que ustedes pudieran hacer para describir su lugar o su trabajo en seis palabras. Aquí está. El racismo estructural y la necesidad de sanar que subrayó la doctora Nadine son un foco esencial del desafío. Los proyectos de desafío están creando conexiones con sus comunidades al involucrar a los líderes residentes, academias de liderazgo y más. Ahora hay un mensaje sincero de nuestras 20 comunidades del desafío sobre cómo esta iniciativa ha impactado su trabajo para promover la equidad racial. Soy Flor de Community Care Hub en el condado de Cambria, Pensilvania, y nuestra historia de seis palabras en español y inglés, semillas regadas florecerán comunidades queridas. Hola, mi nombre es Gwendolyn McNeil del Departamento de Salud Pública del Condado de Cumberland y nuestra historia de seis palabras es participación de la comunidad dentro del Consejo de Política Alimentaria. Hola, soy Michael Levine, de Rochester, Nueva York, y nuestra historia de seis palabras es los residentes de Rochester están impulsando el cambio de política alimentaria. Soy Grace Parker Zelensky de la colaborativa de nutrición del de, condado de Tompkins, y nuestra historia es eh, empoderarnos para apuntar a las causas fundamentales. Hola, soy Meg Oaks, del departamento de salud del condado de Orange, en Nueva York, y nuestra historia es vínculos a programas alimentarios y granjas. Hola, soy Sonia Nadaraju del condado de Forsyth, Georgia. Nuestra historia es datos, servicios de coordinación para poblaciones vulnerables. Gracias. Soy Sierra Watson y soy de la Fundación de Salud del condado de Wilkes, Carolina del Norte. Y nuestra historia es la información fomenta la comprensión, la comprensión trae empatía. Hola, me llamo Michelle McCall de Deerfield County y nuestra historia de seis palabras es comunidad diversa, uh, líderes de, de uh, salud, transfiriendo el poder. Soy el reverendo Adam Noah de Kerrville, Texas, Hopeville, y nuestra historia de seis palabras es una comunidad trabaja mejor si trabaja junta. Hola, soy Sally, del condado de Greenbrier, Virginia Occidental, y nuestra historia es Las mini subvenciones de base crean equidad en las comunidades rurales. Hola, soy Jason de A Life of Promise en Brunswick, Nueva Jersey, y mi historia seis palabras es todo se puede superar con el tiempo. Hola, mi nombre es Esme Odas, soy la coordinadora de políticas alimentarias del de concilio de Florida y nuestra historia es construyendo infraestructura local para mejorar el acceso a los alimentos. Hola, mi nombre es Anthony Ritchie de la coalición de fe y alimentos de la Universidad de Louisville en Kentucky. Queremos crear cambio dentro de las comunidades, es por eso que nuestra historia es construyendo herramientas que se adaptan a todas las manos. Mi nombre es Micaela Oldfield, soy directora del Consejo de Políticas Alimentarias de Cincinnati y nuestra historia es Cambiando los Modelos Mentales, Cambiando la Equidad. Hola, mi nombre es Fredando Jackson, con Flint River Fresh, en el condado de Doherty, Georgia. A través del desafío de Ciudades Saludables, Condados Saludables, estamos promoviendo la equidad racial y enseñando a las personas cómo cultivar alimentos. Las voces de los residentes de Pittsburgh en la mesa. Hola, soy Clara Hart y soy residente de AmeriCorps, que sirve como navegador de equipo de desafío de Cleveland. Nuestra historia de seis palabras es reduciendo la brecha, el acceso impulsa la equidad. Somos líderes residentes de Chulavista, California. Nuestra historia de seis palabras es equidad en comunidad, salud para todos. Bien. Entonces, gente muy creativa. Espero que esto le dio una idea de lo que oímos y lo que nos inspiró en el seminario web y ahora esperamos replicarlo aquí cerca. Entonces, a lo mejor pensó de una historia de seis palabras en esta pequeña uh, historia, pero queremos darle un momento. Este es una foto de una plática con un café anterior del año pasado. Algunas de las, estas gentes están con nosotros hoy día. Si tiene una historia de seis palabras, nos encantaría si lo quisiera poner en el chat o nomás decirlo para que asegurar uh, que todos puedan oír. ¿Alguien valiente que quisiera contribuir? A ver, este es un grupo muy amigable. Sí, yo creo que sí. Yo diría, juntos podemos hacer una mejor comunidad. Gracias. ¿Ese fue Miguel? Sí, sí, soy yo. Hola, Miguel. Bienvenido. Usted estuvo en el seminario web, ¿verdad? Sí. Sí, estuve. Entonces, ¿tuvo algo más que quería añadir? ¿Qué fue lo que usted aprendió de escuchar estos Creo que... Por, eh, lo podemos hacer juntos, pero tenemos que tener un buen sentido de nuestras metas y traer oportunidades y e ideas y soluciones. Sí, con todas estas ideas lo podemos hacer. Eh, podemos hacer una mejor comunidad. Gracias por eso. Miguel, ¿Sí? uh, ¿le gustaría, por favor, podría decir otra vez su historia de seis palabras? De nuevo, mientras que lo podamos ver. juntos podemos hacer una mejor comunidad. Muy bien. Gracias. Y la veo, uh, veo uno en el chat. ¿Alguien quiere compartir uno? Rosalina, ¿le gustaría decir el suyo en voz alta o quiere que se lo leamos? Hola, sí, cómo no, está bien. Yo, yo trabajo para Santa Cruz Community Health y nuestras raíces están en el modelo feminista y en la justicia social. Um, salud mental, física es. Hace sentido para mí que aboguemos para um, apoyemos la salud física, mental y social. Gracias, Rosalina. Gracias a ustedes. Entonces, ustedes pueden ver cómo esto le hace a uno realmente um, concretar lo que uno está haciendo en muy pocas palabras. A veces hay que dar una pequeña explicación. ¿Alguien más? Nicole, yo soy Elisa del Health Improvement Partnership. Hola, Elisa, gusto de verlos a todos hoy día. Yo creo que tengo uno. Recién lo inventé. Comunidades prósperas por medio de colaboraciones de liderazgo de salud. Eso me suena como hip, verdad? Gracias por eso. Alguien más? Nos da nos damos cuenta que esto es en el momento, así que no tiene que ser perfecto. Pero si alguien tiene, está inspirado para um, unir unas palabras. Mm, no veo a más nadie. A medida que ustedes escuchan y siguen uh, escuchando, por favor, pónganlos en el chat y quizá lo volveremos a tratar en otro chat futuro y a ver qué han inventado las personas. Nos gustaría también, nos gustó como la... Ah, en los videos, ah, como la gente estaba leyéndolos, había creatividad en cuanto a los fondos. Y vamos a compartir algunas otras ideas para mostrar lo que las personas están experimentando en las siguientes ideas. Nicole, ¿quiere enseñar estos? Sí, ¿cómo no? Como mencioné anteriormente, cuando hablamos de las condiciones de core, siempre hablamos de ello en cuanto al lente de equidad. Para nosotros eso quiere decir cómo nos fijamos en los datos, los resultados, los indicadores de las colaboraciones, realmente ver todo por el lente de equidad. Y cuando hacemos eso, ¿qué nos indica sobre las fortalezas, las fortalezas comunitarias, así como las barreras y las causas fundamentales de las inequidades? Nos podemos enseñar en cuanto a planear, actuar y evaluar usando este lente, cuanto más posible hacemos eso, más uh, podemos diseñar sistemas. El seminario web sobre este uh, desafío tuvo algunas ideas, hacer literalmente un marco y volver a enmarcar lo que vemos. Puede que usted ya conozca estas ideas o estas herramientas pero creo que valdría la pena mencionarlos porque tienen mucho potencial. Y para mí misma también es bueno tener un recordatorio de una herramienta que quizá haya usado antes. Ah, sí, se me olvidó eso. ¿O cómo hacerlo? Queremos mostrar estos y les invitamos a decir si usted ha usado alguno de estos en su propio trabajo, una de las herramientas o las técnicas que alguien compartió en el webinario que usa marcos de hechos, tanto como el concepto y una herramienta física. La ejemplo fue compartida por una visitante al hogar que utiliza un marco, un objeto, un lado es verde y el otro lado es rojo, y eso lo usa en las visitas al hogar. La visitante lo usó con un niño que estaba visitando y le preguntó al niño. Que, cuáles son algunas cosas que no le gustan en cuanto a ellos viven. Y el lado rojo, el niño dijo su recámara. Yo puedo tocar el, el techo, está muy bajo. En el mundo de un niño es algo muy importante poder decir. Y la visitante le hizo al niño a voltear el marco y le pidió al niño que compartiera algo que le gustara. Y dije amo a mi mamá. Entonces es algo muy sencillo, pero hermoso y potente de, de invitar. Ya sean clientes o participantes o familias o miembros de la comunidad, como les llamen ustedes, a, a, para hablar sobre las fortalezas y las barreras o los desafíos. Otra herramienta que algunos de ustedes quizá conozcan. Uh, en, en la, los años anteriores usábamos las cámaras desechables para tomar fotografías de lo que se llaman pro, uh, proyectos de fotovoz. Muchas personas tienen teléfonos inteligentes, pueden tomar fotos, los pueden ver inmediatamente, cual sea la forma en que usted lo haga. Es una muy buena forma de documentar fotos de antes y después, ya sean vecindades o parques o áreas de la comunidad que que podían que pueden usar algún apoyo y recursos. Uno de los ejemplos que se compartió en el seminario web, una mujer que contó una historia que que tomó una foto de una tienda que vendía lo, a bebidas alcohólicas al nivel del ojo del niño cerca de una escuela y eso se presentó al concilio de la ciudad. Y eso fue el punto de inicio para la uh, abogacía de esa persona, la trayectoria y la pasión. Y encontraron que esa fue una forma muy eficaz de comunicar una historia y una llamada a la acción. Y entonces esos fueron nomás algunos de los ejemplos que oímos en el seminario web y tenemos curiosidad de, de ustedes. Algunos de ustedes usan herramientas así como estas, el marco y del lado opuesto y cosas como fotos o videos para comunicar sobre las necesidades y las acciones. Otra vez, lo puede compartir en el chat o si alguien quiere uh, abrir su micrófono, está muy bien. Veo que Nicky ha alzado la mano. Sí, Nikki. Hola a todos. Una de mis experiencias anteriores, algo que hicimos cuando yo trabajaba a la escuela secundaria, hacíamos visitas al hogar, nos sentábamos con los padres sin tomar en cuenta que si vivían en el palacio más hermoso o no. Y poder ayudar, sugerir, esto sería un gran espacio para que el niño pudiera trabajar y reasegurarles asegurarles de con lo que ellos tenían ellos podían incorporar y participar en lo que con nosotros estudiantes porque teníamos muchos estudiantes de bajo ingreso para asegurarles que el hecho de que nosotros viniéramos a su casa no era algo negativo entonces poder asegurarles de que en, que tenían seguridad en su propio hogar y que eso era una gran parte de asegurar a los padres y los estudiantes que estaban haciendo le, la opción tomando la opción correcta en asistir a esa escuela, porque muchas escuelas anteriores no habían podido comunicar a, o involucrar a los padres. Gracias por compartir eso, Nikki. Yo sé que tenemos algunos programas de visitas al hogar en nuestra comunidad que encuentran lo mismo, que es una manera muy potente, poderosa de encontrar a las familias donde están y comprender tanto las fortalezas como sus necesidades desde su perspectiva de ellos. Alguien más quisiera compartir algo en el chat o en voz alta sobre si usted ha usado herramientas como las los marcos, eh, los marcos o el programa de fotoboz o alguna otra herramienta para tener uh, discusiones sobre uh, fortalecer la comunidad. Bien. No se sorprendan si ven algunas de estas herramientas presentarse en nuestros futuros uh, pláticas con un café. A lo mejor podría poner un marco en su historia de seis palabras. Bien, Nicole, ¿quieres seguir adelante? Sí, vamos a hacer eso. Entonces, nos encanta sentir que el Condado de Santa Cruz es único y especial, y de veras es, es un lugar único. Pero una de las cosas que siempre nos, record nos acordamos cuando asistimos a estas conferencias nacionales, ¿Cuántos temas familiares hay en otros lugares? Y así nos sentimos escuchando las historias de seis palabras. Algunas de las cosas y Miguel y otras personas que participaron, por favor, diga otros temas que usted oyeron. Uno de ellos era expandir las fortalezas comunitarias. Y esto siempre lo tenemos que recordar las vecindades, las ciudades, los condados de que usted o yo eran todos lugares que estaban batallando hasta cierto punto, pero había un impulso, un grupo de personas dedicadas o defensores que vieron algo por ese marco, el marco rojo que no les gustó y querían cambiar y lo hicieron, pero lo hicieron usando o expandiendo las fortalezas que ya existían. A veces tenían que convencerse que tenían algunas fortalezas. Crearon un jardín comunitario o cambiaron la ruta del bus para que la gente pudiera llegar al, a la tienda más fácilmente. La historia sobre eh, la bebida alcohólica que compartió Nicole, un espacio verde que fue uh, que no era um, no, la gente de color no se sentía cómoda. Usar con lo que ya existía y luego el diseño centrado en las personas. Esto se ha vuelto eh, una palabra de moda eh, de, del valle, Silicon Valley para diseñar las cosas, para atraer a las personas y realmente las raíces están en maneras mucho más antiguas de pensar. ¿Quién está experimentando algo y tratando de experimentar cosas por medio de los ojos de ellos, volviendo al lente de equidad? Por ejemplo, el. Uh, y usar el bus para llegar al supermercado. Una persona que quería llegar a la tienda a una milla de su casa tenía que tomar varios buses, esperar en cada parada y la compañía de VAS le limitaba a los a las bolsas que podía traer. Entonces tratando de navegar un viaje a la tienda con tres niños, le tardaba por lo menos 40 minutos de cada ida y vuelta. Trataron de hacerlo más fácil para que las personas que vivían en esa vecindad, que le fuera más fácil llegar a la tienda pero las personas que estaban en la posición para influenciar y tenían el poder, pero ellos no eran los que estaban experimentando eso. Entonces les hicieron caminar en mis zapatos, ¿verdad? Que ellos mismos lo experimenten. Hubieron muchos comentarios así durante el seminario web. A lo mejor yo mismo no lo experimento, pero cuando me fijo en lo que experimentan otras personas es una historia totalmente diferente. Entonces, eso realmente llega eso y nos lleva a la parte de empatía. Hubieron muchas historias que uh, trabajaron en esas uh, herramientas de marcos y de fotovoz, como alguien en su comunidad. Hubo una mujer del Carolina del Norte al principio del, del seminario la manera en que ella experimentó su comunidad como una persona privilegiada blanca era tan diferente de la gente con quien ella estaba trabajando. Ella fue la que usó el ejemplo del parque. Los niños de la edad de sus niños que llevaban una sudadera o de otra vecindad, ellos no lo veían como una fortaleza de la comunidad porque no se sentían bienvenidos. Y otro tema fue la persistencia. Muchos de ellos, todos se puede cambiar con tiempo. Hubieron muchos comentarios sobre la a la urgencia y la paciencia, pero también seguir con ello y no rendirse. Eso finalmente produjo resultados. Y por supuesto, la colaboración que mencionó Lisa en su historia de seis palabras. Siempre es, habían socios o asociados, pero el tema de que todo este trabajo era tan difícil hacer solos y eso se, siempre lo oímos en nuestro trabajo de core. Entonces, Miguel, para no, uh, no queremos uh, señalarlo, pero hubieron otros temas que otras dimensiones u otras cosas que usted oyó. Uh, Sí, yo creo que usted lo cubrió muy, muy bien. Es simplemente la colaboración y mantener todos en contacto, la comunicación, colaboración como usted, dice la persistencia. Y sí, sí, sí, quedarnos uh, comunicándonos en, entre nosotros. Nicky, veo que alzaste la mano. Sí. Uh, yo lo apunté porque fue un gran ejemplo, algo que anteriormente yo no sabía. Nikki asistió a otra sesión pequeña, diferente. Uno de los ejemplos fue Heather de Welkes County. Ella habló sobre tener un diseño centrado en la persona y el mejor ejemplo que me ayudó a visualizarlo, un, una... A triángulo proceso programas eso cambia la relación basado en que uno de esos tres puntos cambia por ejemplo si las personas cambian entonces el proceso y el programa cambian si el cam el proceso cambia entonces cambian las personas y el programa es como un circuito que uno afecta al otro y esto fue realmente, uh, realmente me hizo darme cuenta. Si uno se da cuenta, los programas que están disponibles cambian las vidas de las personas y cambia el proceso. Realmente fue algo impactante para mí. Eso fue una de las cosas maravillosas de escuchar estos seminarios web. Todas estas ideas nos inspiran, nos inspiran. Y ella realmente habló sobre cómo estas cosas están conectadas. Si uno pone presión en una parte del triángulo, puede tener efecto en las otras. Miguel y yo fuimos a la sesión que tenía el equipo de Chula Vista. Miguel, yo por lo menos era, sería interesante saber uh, de un grupo de California y ellos tenían algo, se llamaban la, la Academia de Liderazgo de Residentes. Y si uno era miembro de la comunidad que estaba interesado en ese tema en particular, sea uso de la tierra o el cambio climático o comer saludable. Ellos tenían estos entrenamientos. Algunas de las cosas que nos imaginamos para el Instituto de Core que uno aprendería cómo hablar con una, un miembro del concilio de la ciudad o de cómo organizar un grupo en su comunidad para hacer algo como el proyecto de Cotoboz y después tener una exhibición de las fotos para darles a las gentes las herramientas y las ideas, pero también el espacio para hacer esas cosas. Si necesitaban nomás un poquito de apoyo para empezar y realmente seguir adelante. Miguel, ¿oyó usted algo diferente en este grupo que fue interesante que pudiera aplicar aquí? Sí. Como usted dijo. Muy buenas ideas y recibieron entrenamientos. Cada todos se llamaban un asociado o algo así. Les daban un título que le da orgullo. Eso fue muy bonito. Me gustó. Sí, y realmente trataron que hacer sentir a las personas que habían logrado algo. El alcalde vino a su a ceremonia de graduación. Para darle un toque especial, entonces algunas de las personas nunca se habían recibido de nada, así que esto era muy importante para ellos, esta celebración y ceremonia. Alguien más que está en la llamada de hoy participó en la junta de la semana pasada que quisiera agregar algo. Esperamos que esto les haya inspirado algunas ideas y vamos a seguir haciendo esto. Aunque no estemos asistiendo al seminario web, tratamos de mantenernos en contacto de lo que está pasando en otros lugares para que podamos captar ideas para traer aquí a Santa Cruz. Esperamos que las gentes aprendan de nosotros también. Entonces, Nicole, le voy a dar, te voy a dar la palabra otra vez. Sí. Y... Tocante a eso, aunque si usted no asistió al seminario web, tenemos interés en cuáles son las ideas que le vienen a la mente después de oír este resumen y algunos de los ejemplos. Y también de, de su propia experiencia de viviendo y trabajando aquí en el condado de Santa Cruz, ¿cuáles conexiones creen que necesitamos crear aquí para promover la equidad en el condado de Santa Cruz? ¿Cuáles son algunas de, los, de las acciones? Yo sé que hay muchas organizaciones, personas que quieren aprender más y tener más uh, conversaciones sobre la equidad y lo que realmente significa en sus organizaciones individuales y en las colaborativas, los sistemas. Sabemos que. A veces hay una pregunta de seguimiento y luego qué o qué es lo siguiente? Y qué de hecho significa eso en cuanto a acción? Entonces tenemos curiosidad de saber sus ideas. Cuáles son las conexiones que te necesitamos crear o se están creando? Alguien tiene algunas buenas ideas de lo que ustedes están viendo en cuanto a organizaciones o grupos de personas? están haciendo algún trabajo inspirador uh, para uh, promover la equidad en nuestro condado? O ejemplos que ustedes ven pasando en su prop sus propias agencias a uh, las cuales ustedes pertenecen. Veo que Car el comentario de Carmen en el chat, en la conexión más grande que se tiene que construir es la conexión entre el norte del condado y el sur. Y eso ha sido una necesidad por mucho tiempo. Carmen, ¿estaría dispuesta usted a decir un poquito más sobre la necesidad que usted ve o cómo hacerlo? ¿Cómo podría pasar esto? Hola. Para mí es... Esto ya es tan antiguo, ya se ha platicado tanto. Realmente estaba pensando de ni ponerlo porque. Siempre hay que recordarle a las gente sobre esto, el sur del condado. Y. El valor. De, de la gente en el sur del condado. El sur del condado. Cuando se refieren a Santa Cruz, se refieren a la ciudad de Santa Cruz y les falta esa visión y siento como que. Es una, una cosa de a grandes rasgos y creo que. No tengo suficiente tiempo para decir todo. Es una manera muy general de decir cosas, pero. Creo que ese es el principal. Cuando hablamos de Santa Cruz. piensan de la ciudad de Santa Cruz, la playa. Dice los jóvenes que están a la moda. He estado en reuniones ya hace bastante tiempo. Donde se nos dijo en un lugar público en la universidad que la gente creativa está en Santa Cruz. Y, y, y que no hay creatividad en otras partes. Y realmente dije de veras. Tuve que decir algo. Porque creo que eso eh, todavía existe. y y esto lo dije. En tantos foros, en tantos ambientes que ya realmente sea, ya es muy repetitivo. Sí, ya oí, lo oímos en su voz, Carmen. Gracias por traer esto a este grupo. Sí, siempre es cuestión de luchar. Por, para el sur. Y eso no es lo primero que se le viene a la mente a los líderes. En general, podríamos tener conversaciones sobre cosas en particulares o sectores. Se me está acabando la paciencia, pero todos sabemos que siempre hay menos recursos en el sur del condado cuando tenemos una población grande ahí. Y si nosotros hiciéramos una evaluación, eso va a aparecer. Y la otra cosa es cuando la gente habla de Santa Cruz. También oh, tenemos la mejor agricultura y entonces están orgullosos de la agricultura, pero no están orgullosos de las gentes que trabajan ahí en el sur del condado. Ahí lo voy a dejar. Sí, gracias, Carmen. Y quizá podemos seguir adelante con esta conversación. Uh, veo que Viviana dijo sí, Carmen, entusiasta. lo que usted está diciendo está resonando con otras personas. Quisiera invitar a alguien más. Si tiene alguna idea específica de cuáles serían algunas maneras que en conjunto podríamos tratar de cambiar esta forma de pensar. Porque si sí es una de esas de esos temas que siguen y siguen por muchas décadas. Qué podemos hacer en conjunto sobre eso? Alguien tiene ideas que quiere compartir Viviana? Sí, yo nomás quisiera decir que Estoy de acuerdo con Carmen, con muchas de las cosas que ella dijo. Y para mí personalmente, yo soy nueva al condado de Santa Cruz. Recién me mudé aquí en el año 2019. Pero lo que sí puedo decir del sur del condado, estar en, en, el, en el aspecto de Head Start. Yo he recibido muchas oportunidades para hablar y representar al sur del condado en diferentes maneras. Realmente le agradezco a Head Start por permitirme hacer eso. Lo que podemos hacer es permitir a otras oportunidades para otros líderes jóvenes como yo que representen al sur del condado, porque hay muchos líderes fuertes aquí en el sur del condado y estamos haciendo algunas cosas increíbles y están muy orgullosos. Hay tanta gente inteligente en el campo agrícola que yo sé pueden representar al sur de condado de una manera significativa, uh, presentar esas oportunidades para que las gentes hablen. Y eso sería de ayuda para cre crear la conexión en alguna forma. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Carmen y espero que podamos hablar personalmente alguna vez, porque si no fuera por Head Start, yo no creo que tendría tantas todas las oportunidades que tengo para presentar cosas así. Y yo he crecido mucho en esa forma. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias, Viviana. Es un buen recordatorio que tenemos algunos ejemplos de cosas como la academia de líderes residenciales, como están haciendo en Chulavista el, el Concilio de Políticas y una carrera de la de, desarrollando el liderazgo de padres, el programa de promotoras, son buenos ejemplos. Es parte de lo que queremos hacer, uh, hablar con los grupos ex, existentes, cuáles son las maneras que apoyar esos esfuerzos o vincularlos o saber cuáles son los lugares donde los líderes comunitarios, los jóvenes necesitan tener un lugar para poder hablar. Y algo que nosotros por CORE a lo mejor podamos ayudar crear esos espacios también. Esto es algo, es una invitación abierta para cualquiera que de hay algo. Esto me importa muchísimo. Tenemos algunos líderes increíbles que necesitan un público. Eso es algo que podemos considerar también en estas pláticas de CORE. Y yo también creo, Nicole, escuchando el comentario de Carmen, esos com comentarios despectivos en una junta sobre la gente del sur. Y eso no debe ser solo la meta de las gentes del sur de condado. Pero nosotros que no vivimos en el sur, tenemos que señalar esa conducta cuando la veamos. Sí, muy buen punto. Miguel, iba a decir algo. Sí, yo tengo una idea que compartí en el chat. Tengo una idea de reunirnos como una comunidad con algunas uh, organizaciones como líderes de negocios, estudiantes, padres. Así como autoridades, como el, man, el gerente de la ciudad, las escuelas, la policía para hablar sobre estos temas comunitarios que nosotros como comunidad podemos resolver juntos. Como dijo Carmen y Viviana, dijeron que. El sector agrícola tienen muy buenas ideas y son muy inteligentes. Entonces reunirnos y compartir esas ideas. Eso sería excelente para todos nosotros, compartir y resolver problemas. Me gusta mucho. Gracias, Miguel. Creo que su comentario me lo mandó a mí en lugar de todo el grupo. y Lo voy a compartir con todos. Oh, lo siento. No, no está bien. Nomás más quería hacerlo saber por qué no aparecía en el chat. Yo creía que el chat era para todos. Sí lo es, pero uno puede mandar uh, un mensaje. Veo que Ana ha levantado la Ana, ¿quisiera decir algo a usted? Sí, gracias, Nicole. Nada más quería añadir que parte de de lo que está pasando cuando hablamos de equidad. Tenemos que empezar a reconocer. Las inequidades que están pasando y yo estoy de acuerdo que podemos ver más inequidades en el sur del condado, pero más profundamente empezamos a ver nuestros datos dentro de nuestro programa de Head Start. Tenemos. Datos sobre cuáles son las familias que tienen más necesidades. Unas de las necesidades más altas es vivienda. Empezamos a verlo por raza y por etnicidad y vemos que la mayoría de las familias que han sido impactados por las necesidades o están en más riesgo en nuestro programa. Son familias latinas o hispanas principalmente otra vez el sur del condado, pero sí hay familias en el norte del condado que tienen esa necesidad. Tenemos que empezar a ver y reconocerlo y, y reconocerlo y traerlo a estos espacios y también pensar sobre maneras de que podemos tomar acción. que podemos Cambiar, por ejemplo, una de las otras cosas que puedo compartir. La mayoría de ustedes están conscientes de que las vacunas, las vacunas y el número de casos de COVID en nuestro condado. La mayoría de los casos están en el condado, pero ahora viendo las uh, vacunas y quién tiene acceso agresivamente es el norte del condado, en lugar del sur del condado. Y estamos viendo las clínicas donde se han, están disponibles y cómo se han hecho disponibles. Parece uh, indica algunas inequidades ahí en cuanto a acceso. El eso de que la mayoría de la información se hizo as, accesible por uh, inscripción en línea. Muchas de nuestras familias no tienen acceso o no saben cómo inscribirse por Internet. Eso mismo está creando una inequidad en cuanto a acceso. Entonces tenemos que tener en mente. Como uh, pro proveedores comunitarios, de pensar sobre maneras de de proveer acceso equitativo a las familias que pudieran a lo mejor no puedan tener acceso a los servicios, aunque los estemos poniendo uh, aunque esa sea nuestra intención de tenerlos eh, disponibles para todos. Y preguntar si esto es a, accesible para todos, o, o lo que sea, la, promo, la promoción de servicios o, o campañas o lo que, en lo que estemos trabajando. De modo que es, espero, espero que eso cambie y trabajar en colaboración. Muchos de nosotros estamos trabajando en colaboración. Vemos muchos esfuerzos ahora. Sí. Entonces, en traer eso a este espacio, porque realmente crea. Como nación y como un condado. Es, tenemos que investigar esto más. Gracias por eso, Ana. Usted hizo un muy buen trabajo en unir varios puntos del seminario web en su ejemplo local, usar los datos con el ente de equidad, viendo no solo sus datos en general, pero analizándolos de las diferencias. Se puede detectar por raza, etnicidad u otras demográficas. El diseño centrado en las personas, la equidad. Gracias por compartir eso. Veo que Carmen uh, levantó la mano y vamos a empezar ya a la clausura. Sí, nomás quiero aclarar. Yo creo que hay muchos esfuerzos, sobre todo cosas que han pasado debido a COVID, al sur del condado, pero el, el hecho es de siempre tener que luchar. Aquí en el sur del condado, ellos los líderes empezaron este grupo de uh, si hubieran empezado a uh, este grupo de priorizar uh, Todo lo que estaba pasando, todo, todo se tuvo que pelear o luchar por ello. Y es lo mismo que pasa porque si sí, no, no hay prioridad para el sur del condado, aún en nuestro sector. Nosotros tenemos que abogar para asegurar de que al principio, porque la manera en que funcionan las políticas y los sistemas están diseñados. Los, los negocios que nosotros servimos estaban automáticamente excluidos. Tuvimos que crear un sistema alternativo y eso toma tiempo. Y, y toma mucho más trabajo para hacer eso en el sur del condado de lo que ya existe para todos. Entonces, no más quiero aclarar eso. Hay mucha gente brillante, muy trabajadora que están haciendo cosas increíbles aquí en el sur del condado, pero toma siempre toma tanto esfuerzo para que esto pase. Sí, yo entiendo. Sí, es un gran lapso. Yeah. Y la cosa importante es cómo podemos nosotros, colectivamente, cómo podemos asegurar de que eso esté incluido en nuestras normas. La manera en que, bueno, eso funcionó cuando pasó COVID, pero no tener que volver a hacer todo ese proceso de nuevo, de abogar, de luchar, de convencer a la gente cuando llegue la siguiente crisis cómo podemos asegurar de que esto sea uh, parte de nuestras instituciones. Volviendo a los marcos de que mencionó Nick y hace un momento, las personas, los procesos y los programas, la esperanza es de que a medida que la gente cambie en las organizaciones, de que no perdamos eso, la, el compromiso, las asociaciones, las normas que hemos trabajado tan duro para construir. Esta ha sido una gran conversación. Gracias a todos ustedes por compartir, por participar. Los que participaron en el seminario web, compartir sus ideas sobre qué más podemos así hacer aquí localmente para avanzar la comunidad. Estamos al final de nuestro tiempo. Como siempre, normalmente le pedimos sus comentarios por medio de la encuesta en Survey Monkey. Si sí, puede escanear el código QR, QR con su uh, teléfono o puede hacer clic en el en, en clase. Gisela los va a poner en el chat. Le agradeceríamos mucho si pueden hacer clic en el uh, link. Eso le va a abrir uh, en su navegador una página para que podamos aprender de sus comentarios para planear futuros eventos del Instituto de Core. Esperamos que lo llenen y estén al tanto de anuncios para próximos eventos de Core. Gracias a todos. Gracias. Y lo puede, lo puede llenar cuando guste, pero más pronto mejor. Gracias, Nicole. Hasta pronto.